Shalom, shalom. A ver, por favor, cuéntenme si, si se me ve y se me oye. A ver, amigos, los preciso contándome si se ve bien, si se oye bien. Hola, hola. Si se ve bien y se escucha bien, todo perfecto. Baruch Hashem, qué maravilla. Aquí estamos. ¿Cómo extrañaba este nuevo modo que hemos iniciado de, de relacionarnos, de, de sentarnos alrededor de una mesa a conversar? Este, esto, por supuesto, va a quedar grabado, lo avisé con, con muy poco rato de antelación y naturalmente lo vamos, lo vamos a grabar. Incluso lo estoy grabando de dos modos. Eh, lo estoy grabando aquí en Telegram y, y lo estoy grabando en otro teléfono para comparar las calidades y eventualmente subir una grabación mejor eh, a YouTube. Pero bueno, eh, tres semanas, tres semanas estuve eh, medio corrido hacia adentro. Eh, por algo que resulta ser una una bendición maravillosa como, como lo son todas las cosas básicamente eh, si las miramos desde el ángulo en el que estamos en el que estamos llamados a pararnos para ver las cosas eh, en estas tres semanas eh, tuve la oportunidad de estar sentado quieto la mayor parte del tiempo teniendo que relacionarme de algún modo con dolores físicos muy fuertes, que gracias a Dios aún están, pero se han reducido al punto de que puedo mantener una conversación normal sin miedo a estar agarrándome así o algo por el estilo. Eh, y además de una cantidad de, de sincronías... Un, un aluvión de, de milagros preciosos que, que acudieron y concurrieron eh, a mi pensamiento y, y a lo que me tocó experimentar, eh, y además de la gratitud inmensa a lo largo de todos estos días eh, por los buenos deseos y las bendiciones y las tefilot, las plegarias con que tantos de ustedes me convidaron. Eh, que hacen tanto bien al corazón, pero a más de eso, tuve la oportunidad de, de aprender probablemente mucho más allá de lo que hubiera entendido hasta ahora, acerca de la Teshuvá como motor de la vida, y acerca de alguna manera de la vida misma, porque... Si, si a ti te cuentan de alguien que, que suele tener una vida muy activa y muy intensa y hace muchas cosas, y, y de repente le pasa algo, como por ejemplo resbalarse en el barro ahí afuera, caer como un saco de papas eh, y reventarse una costilla, y entonces te cuentan que a alguien le pasa eso, y entonces pasa a estar durante casi tres semanas. Claro, tiene que estar quieto, es lo único que se puede hacer ante algo así. Estar quieto e intentar vivir con el dolor o elegir cupirse unos uno analgésicos también, el, la mayoría de la gente lo hace. Eh, yo tengo toda una historia para contar de eso, pero no la voy a contar ahora. Es una historia que quiero ordenar, porque está llena de de desafíos al sentido común por un lado y de magia por otro. Eh, lo que ocurre cuando estás así, cuando alguien está de esa manera, si, si yo lo miro desde afuera, creo que de modo natural voy a tender a sentir, a creer, que esa persona tiene ahora, en estas circunstancias, mucha menos vida que antes mucho menos vitalidad que de uso. El tipo que está acostumbrado a, a hacer y a pensar mucho, y ahora incluso el dolor físico hasta aturbe el pensamiento. Si yo lo miro desde afuera, digo que ese hombre, en esta circunstancia, ha de estar mucho menos vivo que lo que suele estar. Se los pinto un poco más crudo todavía. Eh, hola, hola. <risa> Se los pinto todavía un, un poco más crudo. El desafío, el mayor desafío en una circunstancia como la mía, lo estoy compartiendo para, para, para lo que tiene esto de crecimiento juntos. Eh, por eso estoy compartiendo esta experiencia personal, que sea claro. Eh, ahora van a ver hasta qué punto es bendito y hasta qué punto no, no, no estoy buscando conmiseración sino aprender juntos a dejar de caer a veces en la tentación de la conmiseración con nosotros mismos entonces se los pinto más crudo yo vivo como ustedes en general saben o se si han dado cuenta vivo en una casita muy pequeña de forma triangular rodeada de bosque en, un, en una aldea agrícola turística, muy pequeñita, de menos de mil habitantes, arriba de una montaña en la Galilea. Eh, hacia atrás mío tengo una casa que generalmente está desocupada. Eh, para el otro lado, el vecino más cercano, son unos 60, 70 metros de bosque, hacia allá, eh, es bastante solitario esto y, y no pasa mucho que venga gente específicamente a mi casa y cuando viene gente a mi casa en general tengo que trabajar un poco para hacer lugar en el que sentarlos alrededor de esta mesa enorme que ocupa la mayor parte de la estancia en la que uno se puede instalar. De modo que estos 20 días también ocurrió que prácticamente no a un ser humano. No estaba en condiciones de manejar, tenía que quedarme quieto en casa. Y fue muy esporádico ver a alguien, como por ejemplo el dueño del almacén de la aldea de enfrente, del otro lado de la carretera, que vino especialmente a, a traerme una compra de almacén para que no me quedara sin comida. Eh, ahora de vuelta, si yo miro, si no estoy hablando de mí, sino que miro desde afuera a la persona que está viviendo esto. Y quiero que de esto, por favor, quien quiera me comente si sentirían lo mismo o sentirían una cosa distinta. Pero si yo veo a este tipo que acabo de describir en su circunstancia, que fui yo, pero lo veo desde afuera en tercera persona, yo digo que este tipo... Caramba, me despierto una pena tremenda porque está teniendo mucha menos vida que la habitual. Les pido ahora a ustedes que me digan qué sentirían ustedes o después de decirles. No, después de decirles. Así lo, lo, lo, lo dejo redondo y no hago trampas. Yo la verdad es que. Es que no, es que todo lo contrario. Viviéndolo desde adentro, lo que ocurrió es que mi vida se enlenteció. Mi vida vio muy, muy acotados acotados sus canales de expresión. Eh, todos estos días, por ejemplo, no, no pinté. Eh, todos estos días no, no cociné en general, salvo muy excepcionalmente y cosas muy básicas. Eh, no me ocupé de la ropa que hay que lavar, no. hay tantas cosas que suelo hacer y no hice, no me ocupé de mis plantas, porque tenía que estar quieto. Y entonces lo que ocurrió es que el foco de lo que sí estaba en condiciones de hacer se, se hizo mucho más, más intenso, como si una corriente eléctrica mucho más fuerte pasara a través de los cables que me conectan con lo que estoy escribiendo, con lo que estoy estudiando, con lo que estoy pensando. Y, y mi sensación fue al revés de lo que yo habría esperado, yo habría sentido frente a alguien en esta situación. Mi sensación propia fue que mi vida se puso mucho más intensa, la vitalidad al no poder salir y derramarse todo el tiempo. Ese jefa ese fluido sagrado que, que el creador pone en nosotros, de repente dejó de poder esparcirse fácilmente en derredor. Y entonces tuvo que trabajarse, que amasarse, que condensarse. Y la sensación de vitalidad aún estando físicamente impedido, y, y con algunas tristezas borboteando adentro igual, de todos modos la sensación de vitalidad, fue impresionante, fue intensa, fue entusiasta. Y esa sensación de vitalidad es también de alguna manera sinónimo de lo que llamo mi autoconciencia presente. Eh, la sensación de vitalidad crece, es decir que la conciencia de mí mismo crece y se hace más intensa. Conciencia de mí mismo quiere decir la conciencia en profundo de la sustancia que me anima, aquello que de verdad me hace vivo. Acá sí voy a parar porque si no voy a terminar zambulléndome en el tema por el que los convoqué. Así que, ¿quiere alguien de ustedes contarme qué siente respecto de alguien que está momentáneamente, circunstancialmente, físicamente impedido y no puede dedicarse a las cosas a las que actualmente se dedica y no puede cumplir su biorritmo y su disciplina, ¿está más vivo? estamos más muerto? ¿está enfermo? ¿o se está curando en realidad? ¿qué, qué está pasando esa persona que se ve circunstancialmente impedida físicamente? de llevar la vida que, que suele, que quiere, que elige. ¿Alguien quiere tirar alguna palabra? ¿Están ahí? ¿No es solamente una pantalla que se me quedó ahí? Sí, estamos, estamos. Desde mi punto, me... la verdad es que como todo es para bien, en realidad es una oportunidad de curarse, como que el cuerpo expresa algo que el alma va a reparar y es así como las pistas, ¿no? de a ver, a ver, atención a este punto y sobre eso, nada más es si pones atención, pues curarte, si no pones atención pues te vas a enfermar más Bien ¿Alguien más quiere decir qué piensa al respecto por acá? Bueno, gracias Aide eh, sí, va por ahí, va por ahí lo, lo que yo viví y, y sé que tú también lo viviste así cuando te tocó. Eh, y entonces, entonces, al mismo tiempo, una de las sincronías que tuvimos de por medio fue que justo antes, pocos días antes de, de que yo me cayera, eh, no me acuerdo cuántos, pero no muchos días antes había ocurrido ese suicidio que que acá en Israel fue tan tristemente célebre, eh, y habíamos conversado acerca de ese suicidio, y habíamos conversado acerca, eh, en, en distintos modos, en posts en, y, y en algún video, si la memoria no me falla, eh, acerca del suicidio, de la muerte, y de la vida. Este, y entonces hace unos días me topé, con esta obra de teatro eh, que compartí ayer en la Biblioteca Judía del Templo de Pasos, que es otro canal acá en Telegram también, en el que estamos compartiendo libros y estamos compartiendo cosas que no son libros, pero que valen como si fueran. Como por ejemplo esta obra de teatro, eh, interpretada, la pusimos interpretada magistralmente por Fabián Cebarrio, eh, y esta obra de teatro trata de la búsqueda desesperada de razones para no matarse. Y esa búsqueda desesperada, espero que algunos de ustedes hayáis visto ya esa obra, que la tienen todos a disposición por ahí, eh, está, está en YouTube, lo que tienen es el, el link correcto en la biblioteca. Eh, en esta obra es como una carrera. De que empieza cuando el protagonista es un niño y su mamá comete su primer intento de suicidio. Y él de alguna manera, como modo de decirle mamá no lo hagas, empieza a enumerar todas las cosas maravillosas que deberían disuadirte del suicidio. Y bueno, la obra sigue, no se las voy a contar. Pero llega un momento cuando en lenteces, cuando tu vida se enlentece, en este caso se me enlenteció como si fuera desde afuera, aunque supongo que hubo alguna confabulación interna mía entre mi yo más de adentro, ese que mi amiga Ide me ha enseñado, que también se conoce como el yo superior, y que yo suelo buscarlo bien adentro, que es donde está. Eh, y estoy seguro que hubo una confabulación a ese nivel de profundidad, para que a mí me pasara esto, porque yo tenía que entender la vida para advertir esas cosas que se ven enlentecer más aún, hemos hablado de esto tantas veces, para advertir más esas cosas que a veces se nos pasan desapercibidas y que tienen tanto para enseñarnos. Y esas cosas son las que uno va a poner entonces en esa lista de razones para no suicidarte. Eh, que en el caso del protagonista de la obra llega un momento que, que no hay nada de la vida que no, no parezca estar ahí adentro, de tantas que ha puesto en su lista, eh, es poco probable que, que reste algo en su vida, en su vida cotidiana o en sus expectativas o en sus sueños o en lo que sea, en lo que experimenta él, que no se constituya en razón para no matarte. Y eso es, y eso es maravilloso y fundamental, porque cuando decides cada día no matarte, y entonces solo puedes decidir vivir. Y tenemos que aprender a vivir, y tenemos que aprender qué cosa es vida y qué cosa no es vida. Los años de Israel en el Talmud, en varios lugares en el Talmud, tratan este tema de un punto de vista alágico desde un punto de vista de normas, porque ellos se dedican en el Talmud a establecer normas de acuerdo a las cuales vivamos, para estar viviendo de, dentro del marco, dentro del corpus de las mitzvot de la Torá, de lo que nos enseña la Torá. En varios puntos del Talmud, el approach, la, la, la aproximación que ellos hacen a este tema, radica en tres mitzvot tres preceptos de la Torá específicos que ahora vamos a ver hasta qué punto no son específicos que ellos los incluyen en un conjunto al que ponen el nombre de Yehareg de al mejor déjate matar antes que profanar estas prohibiciones de vuelta la situación es, en caso de que si no violas una de estas tres prohibiciones, te van a matar, no violes una de estas tres prohibiciones. Ergo, déjate matar. Estas tres prohibiciones, muy, muy, muy, a grosso modo, se llaman así. Y prestad atención porque en este punto lo que voy a decir es cómo las llaman nuestros sabios en el Talmud, en hebreo, y la traducción rigurosamente literal de esos nombres. Y desde ahí, voy a caminar para adelante con ustedes. De más está decir algo que, que, que es importante. Estos son streams espontáneos en el salón de casa, eh, sentados sobre almohadones alrededor de una hoguera, o, o cosas por el estilo. No son estudios exhaustivos, no son clases magistrales, eh, de modo que de verdad estáis invitados a intervenir, sea sea hablando o por escrito, eh, por escrito en el mismo canal, creo que, que aparece. Y de paso, además, si hacen eso, este, nos vamos a enterar de los alcances de verdad, de, de las herramientas que tenemos aquí. rap Daniel, nada sí. más una cosa. Disculpe que le interrumpa. El tema es que para que ellos puedan hablar hay que habilitarles el micrófono porque todos están en rojo. Por favor, o si quieran comentar algo, le pican ahí donde se en el micro y va a levantar una manita. Cuando levanten la manita yo le pongo habilitar micro y ya pueden comentar con mucho gusto. Es lo que nos falta wow, decir. Gracias, gracias, gracias. ¿Sí? Este, bien, bien, ahí estamos. Las tres mitzvot, que vamos a tratar de entender qué quieren decir enseguida, porque, solo porque en realidad voy con el tema en la mente unos días, eh, girando junto con otros temas asociados, y acá Kadosh Hume me ha hecho cosas como, por ejemplo, hacerme aparecer eh, en el depósito acá de segunda mano, donde todos dejamos lo que no queremos y agarramos lo que sí queremos, eh, a, un, a un par de cientos de metros de casa. Eh, hay gente que, sin saber que yo estoy pensando en esto, me dejó libros acerca de esto, o sea, dejó ahí libros, justo antes de que yo pasara y me los llevara, y así, bueno, vamos. Tres, tres mitzvot. La primera la llaman nuestros sabios, Shfijut Damim. Traducción literal de la expresión derramamiento de sangres. Derramamiento de sangres quiere decir si alguien te fuerza a derramar la sangre de alguien más, y si tú no lo haces, la sangre derramada va a ser la tuya, entonces debes dejarte matar. Ya está. Por aquel principio de que, que así, así está traído, así está traído en el Talmud, a ver justo donde eh, bueno, se me perdió aquí la fuente eh, pero el principio meramente que dice que, ah, aquí pero no tengo la fuente bueno, pero está de todos modos en la cámara en arameo Ameo dice o sea, no hay modo de ver que la sangre de uno sea más roja que la del otro de modo que yo no puedo cometer un asesinato para defenderme de la posibilidad de que alguien me asesine a mí, porque mi sangre no es más roja que la del otro, y la del otro tampoco es más roja que la mía. Fijud derramamiento de sangres en plural. Segunda prohibición que... Si la opción es violar la prohibición o que te maten, mejor déjate matar. La expresión que usan nuestros sabios es Gilui Arayot. Acá hasta, hasta la traducción literal es difícil. Voy a intentarlo así. Es, es más o menos literal. Porque literal tendría que poner tres, cuatro opciones equivalentes. Pero descubrimiento de desnudeces. Así llaman nuestros sabios a esta prohibición. Así llama la Torah también a esta prohibición. Encontramos en el libro Baikra todas las prohibiciones que dicen a quién, de quién. No debes de velar la desnudez. ¿De quién no, a, la, la desnudez de quien no debes descubrir, desvestir, desnudar. Naturalmente nos están refiriendo a la visión del cuerpo desnudo de alguien. Se están refiriendo a la consumación de un acto sexual. Y por eso nos va a llamar la atención y nos vamos a preguntar, en unos minutos, ¿por qué le llaman a eso con el nombre de Giluya Descubrimiento o desnudamiento de desnudeces. Y la tercera prohibición, que eventualmente, antes hay que dejarse matar que violarla, se llama abodazara. Abodazara, si lo traduzco literalmente dentro de su contexto, quiere decir culto extraño. La expresión no incluye culto extraño a qué. Y se entiende del contexto que es culto extraño al culto de el Creador Uno. De todos modos, había muchos modos más precisos de decirlo, si a eso se refiere. Lo mismo pasa en los nombres que eligieron para las tres prohibiciones. De modo que, como los nombres que los dieron son un poco raros, y son muy amplios, y sin duda tienen que querer decirnos algo más, su significado literal. Y provisto que acerca de estas prohibiciones lo que dicen nuestros sabios es que mejor permitir que te den muerte antes que profanarlos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué me va a pasar si cometo la profanación? ¿Voy a seguir vivo acaso? ¿Qué me va a pasar si me dan muerte? ¿Acaso voy a morir? Dejemos de lado los casos completamente literales que, que la Guemará cita en más de un lugar que vienen a querer demostrar que no, que en realidad si yo evito profanar la violación, que evito profanar, perdón, la prohibición, que, que si no la profano estoy amenazado de muerte, no voy a morir de todos modos, sino que voy a recibir una salvación milagrosa. Tenemos en el Midrash está el caso de Abraham, que, que bueno, por no reconocer que Nimrod era, era un dios, fue arrojado a un horno candente, y se lo veía caminar sobre las grasas y no se quemaba y no murió y, y tenemos las historias de los amigos del profeta Daniel los tres, Mishael y que por no arrodillarse ante el ídolo del caso fueron arrojados al foso de los leones pero los leones no, no no pensaban en comerse a un sadiko. Pero dejando de lado esas literalidades, pongamos por caso cuando sí matan al que al que se niega a matar él o a cometer una relación sexual prohibida o a arrodillarse ante un ídolo. La pregunta es, ¿ok? En el caso que te matan, te matan, pero nosotros sabemos que no hay muerte. Nosotros sabemos que lo que hay en todo caso es que se termina esto. Te están sacando de, de este marco al que viniste a hacer cosas. Y claro, las cosas que viniste a hacer acá no incluyen profanar esas tres prohibiciones. Por consiguiente. Es mejor suspender esto que arruinarlo haciendo cosas que no estás llamado a hacer aquí. Cosas que, de alguna manera, te pasarían completamente al lado del mal en la vida. De modo que, en ese caso, te abstuviste, te mataron, pero tú estás en la vida completa, en la vida completa del alma, en la vida completa de la conciencia, habiendo completado, de modo abrupto, pero habiendo completado tu ticún, tu enmienda en este mundo. Del otro lado, lo que creo yo que vienen a explicarnos al darles el título ese de Yarek Galia los sabios en el Talmud, lo que vienen a explicarnos es que estas tres prohibiciones son tres cosas que te matan pero que te matan de verdad, y, y, y claro, como no, no, no, no, es, no, no es el objetivo de la charla, eh, tengo abiertas las páginas de la camarada que tratan de estas cosas en distintas pestañas en mi pantalla de computador aquí, pero la mayor parte de la discusión que hay acerca de cada uno de estos términos, como les, les comenté antes, es alágica, quiere decir que hace, hace a la norma, hace hacia la sustancia de la ley. Por ejemplo, hay que ver hasta qué alcancen la prohibición. La prohibición proviene de la Torá directamente. Y de dónde en adelante la prohibición es lo que agregan los sabios para poner un cerco alrededor de lo que está prohibido, para, para que no caigas en ello. Entonces voy a, voy a saltearme esa disposición alágica, porque lo que quiero compartir con ustedes es la reflexión conceptual, la reflexión filosófica, la reflexión, la reflexión que nos va a ayudar a conectar mejor eso que estamos tratando de conectar siempre, que es lo divino que hay en mí con lo divino en que soy. Entonces vamos, recorrido conceptual, derramamiento de sangres. Está claro que, en principio, la expresión de derramamiento de sangre es aquí, viene a ser un alias, eh, un, un equivalente a lo que sencillamente dice el sexto de los diez mandamientos, lo no asesines. Pero claro, de vuelta si hubieran querido referirse solo a eso, no lo habrían llamado derramamiento de sangre, lo habrían llamado no asesines. Y claro está, hay, hay un montón de casos en los cuales mmm, no solo está permitido, hay un montón de casos en los cuales hay que dar muerte en situaciones extremes O sea, son todos esos casos en que la Torah dice que el castigo, el castigo adecuado, el castigo justo para tal profanación es la muerte y que, como ya hemos estudiado en otras ocasiones, eh, la Torah está planteando la sentencia justa y después de eso la ejecución de la sentencia debe ser hecha con misericordia. O sea, la sentencia en el juicio tiene que ser justa, el juicio tiene que decir, este hombre ahora debería morir y después de eso viene la misericordia de los hombres y dice, bueno, está bien, tendría que morir. Ahora, ¿qué vamos a hacer con él? ¿De qué modo lo llevamos a hacer su ticún? Y eso se conmuta por otra cosa que los hombres hacemos. Cuando no queremos cargar sobre nosotros, entre otras cosas, la menor duda de que hayamos podido ser asesinos, aún no proponiéndonoslo. Bien, pero como los hombres me dijeron, no asesines, sino Jutta Mil, podemos ir un poquito más adelante. Yo creo yo creo dos cosas aquí. La primera es que los sabios intentan decirnos que en principio no debería haber ningún tipo de derramamiento de sangre. Y eso no es solamente el asesinato que en principio lo deseable sería que no hubiera derramamientos de sangre. Y lo imagino, lo, lo, imagino ven, lo, lo bueno de estar hablando así íntimamente es que puedo decir cosas que no las digo cuando estábamos en entornos más formales, en un video de YouTube, en uno de Zoom, así. Uno puede decir, yo me lo imagino esto tan loco, pero tan loco como decir, que está incluido en que no debería haber nunca derramamiento de sangre, está incluido el hecho de que no debería hacer falta la cirugía. Este, y, y claro, no debería hacernos falta matar animales eh, con ningún objetivo. Y no debería un montón de cosas más asociadas. De hecho, si pensamos que el Midrash nos enseña que, por ejemplo, Jacob eh, y, y así también Korach, si no me equivoco. No, no se les hizo Brit Milag, no se les hizo el ritual de la circuncisión, en el que hay sangre, porque nacieron circuncisos. Entonces también podemos incluir en el ideal de que no haya derramamiento de sangre, que los hombres nazcamos en la forma perfecta, que es ya circuncisos. En fin, se puede llegar a cualquier extremo. De todos modos, todo ese extremo no quiere decir que nos abstengamos nosotros de todas esas cosas, de cirugía, o, o de lo que sea, ni parecido a eso. Es como decir, así idealmente debiera ser, pero la prohibición sigue siendo no asesinar. El segundo aspecto que justifica que ellos hayan dicho Shihut Damim, derramamiento de sangres, y no meramente no asesinar, es que esto tiene, tiene otras implicancias, tiene ideas asociadas. El pensamiento analógico acá nos lleva a otras cosas. Y me voy a explicar. En distintos lugares de la Lomará, por ejemplo, al dinero se le llama Damim, sangres. Se le llama al dinero Damim, porque la sangre vivifica todo el cuerpo del hombre, y el dinero de alguna manera compra las cosas que la persona necesita para vivir, para sostener su vida, y se le llama Gamim porque... Se le llama Ramim porque... A ver, ahí... Hay una reflexión que también está en algún lado en la camarada, no recuerdo dónde, que explica que en la naturaleza del hombre está que su patrimonio, su riqueza, a veces le sea más caro, más querido que su propio cuerpo. Eso tiene un poco que ver con que damos el cuerpo por sentado. Y el patrimonio, en cambio, es algo que no lo llevamos con nosotros, no lo vestimos. Entre paréntesis, hoy día eso también está cambiando, porque si te fijas, eh, yo creo que a veces a veces lo que llevo puesto, lo que llevo en los bolsillos, hardware, software, y en una carterita pequeña conmigo, este, cuando salgo eh, y me subo a mi coche, eh, a veces creo que lo que llevo puesto conmigo vale más o menos el doble que mi auto, el dinero. Este, y es todas las herramientas que, que estamos compartiendo para hacer lo que hacemos juntos. Bueno, seguimos. también entonces es también dinero. Y entonces, ¿qué es ahí derramamiento de sangres? Derramamiento de sangre ahí tiene que ver con el robo. Con el robo del patrimonio del otro. Porque si, si la persona tiende a sentir que su patrimonio, y, y dibujémoslo un poco más todavía, aquello que trabajó, que dio su único capital, que es su tiempo, y lo dio con esfuerzo para tener eso. Y eso, entonces, el patrimonio de la persona se hace como prótesis de la persona. Es, le, le, da, le da identidad a la persona, le da parte de su identidad. Eh, a ver, digámoslo así. Eh, los usuarios de zapatillas Nike... Eh, tienen algo en común, eh, que son afectos a Nike, son afectos a las zapatillas deportivas, son afectos a la innovación y lo pueden pagar. Y entonces se reconocen entre ellos porque de alguna manera un estatus económico determinado es también tu tarjeta de presentación. Estás, cuando le estás robando a la persona su patrimonio, de algún modo, Estás derramando su sangre porque le estás robando su identidad. Lo estás bajando de la imagen que él vende de sí y que él mismo también compra. De modo que entonces ya vemos que, acordémonos que estamos en la idea de Yajareg de Alia Primero, mátate antes que hacer derramamiento de sangres. Ahora resulta que el derramamiento de sangres no es solo matar al otro porque no lo quiero, porque quiero que se muera, es también, por ejemplo, robarle, robarle su patrimonio. Robarle su patrimonio a alguien es como matarle. Hay algo más que es como matar al otro, hay más cosas, pero estas es, creo que de esta colección se desprende todo lo demás con facilidad. Hay algo más, dice en Pirkada que el que avergüenza a su prójimo en público es como si lo asesinara avergonzar al otro en público es como asesinarlo uno de los ejemplos que trae la Gemara al respecto es el de Tamar Tamar la hija la esposa de dos hijos de Yehudá de Judá sucesivamente y ambos mueren y Yehudá no le quiere dar a su tercer hijo entonces pasan los años y ella se entera, ella está en la casa de su padre y ella quiere ser madre de la descendencia de Yehudá. y oye que Yehudá viene por el camino, todos conocen el relato. Y cuando Tamar se entera que su nuera está embarazada y él no sabe que está embarazada de él, porque él creyó que ella era una prostituta cuando se acercó a ella y tenía ella el rostro cubierto. Y cuando Yehudá, que también era el juez supremo en su población, fue a condenarla a muerte por haberse prostituido. No por haberse prostituido, por haber hecho un hijo en esas circunstancias, etcétera, Lo que sea. Ella no lo denunció públicamente. No dijo, es de vos que estoy embarazada. No, le insinuó y le ayudó a darse cuenta él de que lo que él estaba haciendo era una locura, era una iniquidad. Pero ella no le avergonzó públicamente diciendo, es de ti, porque avergonzarlo públicamente es como matarlo. Y ahí estaba cometiendo un crimen. Hay una infinidad de ejemplos, estos son pointers nomás. Pensad conmigo, pensad conmigo. Entonces, estamos con que llegaré de realidad Déjate matar o mátate antes de hacer esto. No incluye solo asesinar a otro. También incluye robarle a otro. Y también incluye avergonzar públicamente a otro. Esto no quiere decir que si de repente te das cuenta que le robaste una vez a alguien, o que avergonzaste una vez a alguien, ahora Hasbe Javila te mates. No, no, hay que hacerte yubá, no matarse. Pero hay que tener claro que cometer cualquiera, porque este es el, el contenido final, la sustancia de lo que hablamos, hay que tener en cuenta que Cualquiera de las tres opciones, asesinar a alguien, robarle a alguien, avergonzar a alguien en público, son cosas que a ti, si lo haces, te quitan vida. A ti, esas cosas te quitan vida. La segunda prohibición genérica, acerca de la cual nuestros sabios dicen, primero déjate matar antes que profanarla. Gilú Arayot, revelación de desnudeces. En sentido literal es como decir, las prohibiciones son básicamente para el hombre y por supuesto tienen su contraparte en la mujer, salvo el caso de la prohibición que tiene que ver con la relación masculina-homosexual en la que no hay mujer por la naturaleza de las cosas. La Torah utiliza... La Torah trae tres... Círculos concéntricos de situaciones en relación con revelar desnudeces. Imaginaos la situación. Él se acerca a ella y abre sus ropas y la deja desnuda. Ese es el sentido literal, inmediato, de, de la traducción literal, de la prohibición. Ahora, la Torá, hay casos en que habla del hombre que viene sobre, y ahí la Torá está hablando directamente del acto sexual completo. Luego están todas las prohibiciones que son de revelar la desnudez. Y está el círculo más amplio de todos. En Baikra, en el capítulo 18, donde dice: "No te la galot erba. no os acercaréis a revelar la desnudez". Y nuestros sabios reunieron todo en el revelar la desnudez. Y todavía hicieron más círculos hacia afuera de normas que prohíben todo lo que viene antes de la revelación de la desnudez, de todo lo que lleva hacia la revelación de la desnudez. Eh, amigos, los que están escuchándolo ahora en vivo conmigo y están aquí conmigo y saben que pueden interrumpir y consultar y demás, y los que sea que lo escuchen grabado luego. No importa cuánto escuchamos esto y no importa cuán morales nos creemos, ni siquiera cuán morales nos sabemos. Eh, todo esto lo que estoy compartiendo contigo es, es mi propia búsqueda de reflexión para hallar todos los puntos en los que el la vida, el darme tiempo para pensar el desear y anhelar intensamente hacer mi mejor ticún posible del modo en que tantas veces lo hemos hablado, en aquello de parecerme en todo lo que sé a mi creador, de conectar de modo pristino en el que no cabe el dolor, lo divino que hay en mí con lo divino en que soy. Todo esto viene solamente a efectos de una oportunidad de te ayudar. Eso es lo que estoy compartiendo contigo. Eh, es más, me estoy salteando casi todas las disquisiciones conceptuales, porque no hacen el caso, hablemos de normas cuando quieras, pero no es eso, no es eso. Es llevar mi sentido moral a la mejor profundidad de que soy capaz, guiándome con el Creador, al decir que sí, entendí, entendí de qué me estás hablando. Entendí qué es lo que me da vida y qué es lo que me la quita. Vamos ahora a esto, porque eh, en general, digo, vivimos en una, época, en una época tan loca y tan loca y tan gloriosamente loca, aunque de a ratos se vea todo tan mal, tan mal desde donde sea que lo mires. Pero vivimos en una época tan loca que se están cayendo a pedazos tantas cáscaras por todos lados, gracias a Dios. Y, y dentro de esas cáscaras está incluido la, la, la gran cáscara de, del, del, del machismo violento y, y, y, y de la violencia del hombre contra la mujer, y, y todo eso al, al mismo tiempo está tan mal manejado, eh, forma a tal punto parte del caos que, que lleva a todo tipo de lynch y a tantas, a tantas formas de infelicidad extra, tanto de hombres como de mujeres, de mujeres aterradas de encontrarse con un hombre, o de hombres que no saben qué hacer porque los hombres buenos están manchados de, de lo mismo eh, por causa de los hombres malos, digámoslo así, entre muchas comillas. No importa, el caso es que si, si tú te metes a, a dar vueltas por las redes sociales, eh, no las no las de fotos de gatitos sino las otras plataformas sociales y, y entras en los films correctos lo que vas a encontrar es eh, un, un diálogo muy muy degradado entre, entre la liberación femenina eh, y el asco por la violencia masculina y la neo-violencia femenina y, y un miedo un miedo atroz recíproco entre ambos géneros que, que se va bombeando y, y, y hay a quienes eso le viene muy bien y entonces lo estimulan entonces cuando vienes a hablar de, de la prohibición de revelar desnudeces en tiempos en que todos los días saltan escándalos de, de pedofilia y, y de femicidios y, y de todas esas cosas entonces claro lo el, el pensamiento primero viene a decir, eh, viene a la Torá a impedir que los hombres, que, que son todos ellos bestias por naturaleza, este, hagan lo que quieran a las mujeres que quieran. Y sí, para los hombres que son bestias y así, eh, sí, ese es el primer sentido de esto. Pero la verdad es que el sentido es mucho más hondo porque tiene que ver de vuelta con la sexualidad la sexualidad es deleite pero aparte de ser deleite eh, es, es ticún es enmienda espiritual eh, y, y es y es unión y es tantas cosas que en el momento en que las aplicas a la conexión incorrecta se vuelven su contrario y viene la torada a decirte ojo tu animalidad está muy bien, la del hombre y la de la mujer, porque a la postre el deseo de los cuerpos lo compartimos con los animales. Eh, tu animalidad está muy bien, he aquí lo que debe dar forma a tu animalidad. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo, eh, como no me acuerdo de quién era la canción, pero la escuchaba de línea. Eh, viene la Torah y te dice, ¿qué relaciones sí qué relaciones no? Pero más allá de eso, y esto es lo interesante, porque está la prohibición, hay prohibiciones de el acto. Pero hay prohibiciones de mirar la desnudez de. Y hay prohibiciones de todo lo que te acercaría a mirar o imaginar la desnudez de. Miren, hay, miren, miren qué notable, estamos... Estamos en el, Talmud de Bablí, en el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Sanedrín, hoja 75, página 1. Página A, Aleph. Dijo Rabbi Judá que dijo Rab. O sea, citó a Rab, Rabbi Judá. Un caso de un hombre. Vaya que conocemos casos así hoy día. Un caso de un hombre que puso sus ojos en una mujer determinada, vamos a hacerlo fácil, un tipo que se obsesionó por una mujer y el no conseguirla, el no poderla tener, por una u otra razón, empezó a hacer crecer en él resentimiento, bronca. Ahora, yo a mis 54 años sé que esto está mal desde el principio. Eh, seguramente no lo sabía de los 20. Estoy, estoy evaluando y es, y es un tema de Teshuvá. Seguramente no lo sabía. Y, y, y la mayoría de la gente no, no, no parece saber que esto está mal desde el principio. Cuando viene un tipo y y está enamorado, o está lo que él cree que es estar enamorado, de alguien que no le corresponde, o de alguien que está casada, eh, o de alguien a quien él no interesa. Y entonces, el enamorado empieza a sufrir mal de amores, y se obsesiona completamente con tener a esa mujer. Que ahí empieza el problema, porque no... No puedes tener a una mujer. Puedes amar recíprocamente con una mujer. Puedes unirte en amor con una mujer. Pero no puedes tenerla. Puedes consagrar a una mujer. Hacerla sagrada para ti y hacerte sagrado para ella. Pero en general el enamorado obsesivo, que, que no sé si leyó algo, en general leyó la literatura equivocada. El enamorado obsesivo suele creer que... Solo tener a esa mujer, al objeto de su deseo, va a curar su, su terrible tristeza y, y, su, y su agonía. Y hay tanta poesía mala escrita al respecto. También poesía buena estéticamente, pero muy mala. Y nuestros sabios están tratando el caso. ¿Qué pasa si un hombre se obsesionó a tal punto con una mujer? Y a tal punto se llenó el resentimiento que cayó enfermo. Y el tipo está enfermo y corre riesgo de vida. Y los médicos dicen que el tipo va a rumbo a morirse de mal de amores. Y no sale de la cama, y no come, y no bebe. Y, y no lo con todo lo demás que quieran. Y entonces, dice la Guadalajara, preguntaron a los médicos. Y respondieron a los médicos, no ves que es mal de amor, es, es a tal punto desea a esa mujer que si no la tiene para sí, prefiere morir. De modo que dicen los médicos muy serios, no hay ninguna sanación posible para este hombre, salvo que posea a esta mujer posea sexualmente a esta mujer, como se solía decir en una época. ¿Se acuerdan? Digo, cuando yo era niño era normal decir poseer a una mujer. Se escribía así. Y así le contestan los médicos. Lo único que le va a curar es la satisfacción de haber hecho lo que tanto tiene ganas de hacer con esa mujer. Dicen nuestros sabios, si lo único que le va a curar es poseer a esa mujer sexualmente, que muera. Que muera porque esto no tiene nada que ver. Pregunta otro de los sabios, a ver, empecemos a bajar, ok, no la va a poseer, pero ¿qué podemos darle a ver si se entusiasma un poco por la vida y se cura? Entonces preguntan, ¿qué hay de qué eventualmente la convenzan a ella, claro, eh, y él la vea desnuda, responden los sabios que mueran y que ella no se pare desnuda ante él para curar, de ninguna manera. Dicen los sabios que hay, bueno, está bien, que no la vea en absoluto, pero que se pare ella detrás de una cortina donde él no la ve y hable con él, converse con él. Dicen nuestros sabios que muera y de ningún modo que vaya ella detrás de una cortina a hablar con él solo porque él está obsesionado con ella y dice que de lo contrario se va a morir. Bueno, después la camarada sigue en las cuestiones normativas preguntándose cuál es el nivel de la prohibición entonces uno de los sabios evalúa, capaz que esto es tan severo, como ustedes están diciendo, porque se trata de una mujer casada. Y entonces le responden, es lo mismo si se trata de una mujer soltera. Y así. De alguna manera, estamos viendo que como, primero que nada, como en casi cualquier otro orden de la existencia, y lo hemos conversado muchas veces, eh, acá lo que importa es quién eres tú, eh, más que la acción en sí misma. Porque supongo que esta señora, esta mujer o esta chica, eh, en general no habría tenido ningún problema en conversar ni hablar que detrás de un cortinado con alguien más, salvo que parezca que está obligada a hacerlo, porque hay un tipo que está obsesionado con ella. Y ese es el problema. Se preguntan nuestros sabios, ¿por qué a tal punto de severidad, aunque sea andar convencida de que converse con el tipo? Dice Rab Aja, en nombre de Rab Ika de ningún modo para que no sean, acordémonos que ellos están hablando de la ley para el pueblo de Israel, pero a los efectos están hablando de la ley en general, para que no, ¿por qué vamos a ser tan severos si no vamos a permitir siquiera que la mujer venga a hablar con él De detrás de una cortina? Para que no sean, que no parezcan las mujeres de Israel, que no parezcan las mujeres de nuestra sociedad. Prutsot. Prutsot, Prutsot, que se pueden violar sus límites, que, que, que se puede jugar alrededor de ellas para conseguirlas, que no parezca que son accesibles, que están al alcance, para respetar la dignidad completa y la libertad completa de las mujeres dentro de la sociedad. Imagínense solamente que nuestras propias sociedades hoy entendieran algo así. Y luego la revelar desnudeces en su prohibición. Después vienen las precisiones, ¿no? ¿Qué desnudeces? Con quien ni siquiera en consenso debes acostarte. Este, pero no, no vamos a entrar ahí tampoco. El, el mayor... La sustancia de la prohibición es, por un lado, que hay relaciones sexuales que, aunque sean deleitables físicamente, te van a quitar vida. Porque lo que estás haciendo va en contra de la vida que viniste a vivir. Te van a degradar moralmente hasta un punto en el que no te vas a poder levantar. Entonces la vida va a perder su sentido. Ejemplo. El tipo, el sádico. Que apunta con una pistola y le dice el tipo, si no violas a tu hermana, te mato. Bueno, matame. Eh, pero ¿por, qué, ¿Por qué matame? Porque violar a mi hermana es ya no vivir más. Mi vida no tiene ningún sentido si hago eso. Mi vida perdió todo valor si hago eso. La, segun, la segunda cara que acabamos de ver de la prohibición de Guirú y Arayot es entender algo que nuestros sabios aplicaron a muchísimos órdenes de la vida y que conceptualmente es tan importante, pero tan importante. La Torah dice muy claro en el caso de Arayot, en el caso de revelar veces, porque es el instinto más fuerte de la persona, pero es aplicable a todos lados. Si hay una prohibición que no piensas profanar, bueno, no te acerques a ella. No te pares a medio metro de aquello que no piensas tocar, porque lo vas a alcanzar por error con el brazo. Párate lejos. Evita la cercanía de lo prohibido. Y, y acá prohibido no, no es un dogma eclesiástico. Estamos entendiendo que, Hablamos de, de, de un códice de vida, de un, de un códice moral básico. A la postre, estamos hablando de, hasta ahora, de, de asesinato, de relaciones sexuales prohibidas, que, que las primeras que, que incluye son las forzadas, naturalmente. Pero enseñan nuestros sabios que tienes que evitar no solo el acto en sí mismo, sino también a todo el alcance necesario por ser tú quien eres, debes evitar también la tentación. Tercer prohibición. Estoy muy cansado. Vamos a, hacer, vamos a hacerlo corto, pero vamos a hacerlo igual. Yo no sé hablar corto, no se dan cuenta, es, es, es tremendo esto. Voy, voy a tener que hacer un curso. Estoy hace una hora y veinte minutos hablando. Es, es, es como una locura. Esto. O no, una hora, una hora y cuatro minutos, me parece, no sé. El caso, tercera prohibición. Y esta es divertida. Pero en esta hace falta menos ayuda, así que ustedes van a pensar más. Abogásara, culto extraño. son tan amplios nuestros sabios al escribirlo así. Podrían haber dicho, como dicen en otros lugares de la Umará, son muy específicos. Por ejemplo, el, hay, hay prohibiciones, porque está prohibido tomar el vino de Akum, que es Akum. Akum en hebreo se escribe Ain Kaf Vav Mem, y es la sigla de Obde u Umazalot, de los que rinden culto a las estrellas y a los signos constelaciones. No tomes el vino de ellos ¿por qué? porque el vino de ellos en general es hecho para el culto a esos cultos. Utilizan vino en sus cultos En otros lados hay obde la expresión obde Que son los que rinden culto a ídolos De ellos tampoco vas a tomar el vino Porque también usan el vino para sus cultos Y entonces un vino que fue preparado Con la intención de hacer un culto hidráulico No lo vas a tomar pero acá no dice que la prohibición sea de un culto a ídolos, de un culto a constelaciones, no, culto extraño. En su contexto, cuando dice culto extraño, está claro que es un culto extraño al culto esencial de la Torá. Entonces ahí está bien, nos entendemos cuando nos está hablando de que se trata de algo que mejor mátate y no y no lo profanes, obviamente tiene que estar hablando de la sustancia de eso. Esto que estoy diciendo es una síntesis de lo que la cámara misma discute, pero, pero tiene que estar hablando forzosamente de la sustancia de la cuestión, o sea, de, lo, de los pilares, del monoteísmo, del sentido de la vida, de la creación. Bien. Ningún culto extraño a las formas que la Torá te enseña. Y, y claro, eso también va a depender de en qué profundidad, de la profundidad de tu recipiente para lo que la Torah enseña, no? Depende de quién estés siendo tú ahí en medio de todo eso. Hasta dónde la Torá te enseña. Abogar Zara, la palabra Zara se escribe con una letra Za y una letra. Letra rey y la letra g hey. extraña, extraño. Uh, esta palabra Zara podríamos leerla también eh, como Zora, y si la leyéramos como Zora, querría decir no extraño, sino que esparce, que dispersa. Entonces ahí nos va a ser más fácil entender que, caramba, el culto extraño, el culto que está prohibido, es todo culto que, en vez de ver lo uno, lo dispersa, lo esparce. Todo culto que no es al creador uno, sino que es a cualquier otra cosa, pero en, en poderes puntuales, al, al dios del mar, al dios... Al dios de los paletes y a la, la boloniesa, al dios de lo que sea. Entonces, Abodaylora, culto que esparce, porque al estar esparciendo tu culto en todo tipo de delusiones vanas, vas a perder por completo la conciencia de, de tu mundo, de ti mismo. Porque repuesto en todos esos cultos, en toda Abodaylora, en general, lo que va a ocurrir es que el hombre se rinde culto a sí mismo. El hombre se pone a sí mismo primero en importancia, y entonces trata a las deidades que se inventa como empleados, como funcionarios, a su disposición, a sus órdenes. Claro, me diréis eh, que acaso... ¿Acaso en el mundo judío o acaso en las en la forma en que la gente en general se conduce no hace lo mismo con Dios? ¡Ay Diosito, dame esto! ¡Ay Diosito, dame lo otro! Eh, bueno, sí, pero para eso es que dedicamos tanto tiempo a entender qué cosa es la plegaria y por qué caminos eh, es, es bueno que nos relacionemos con, con Diosito. Eh, y por eso hacemos la tefilada especialmente de Nishmat Kol Jai, que nos enseña que la plegaria de pedido viene en realidad, pero tiene que venir de dentro del corazón, no es que yo vaya a darle colma al creador. De adentro del corazón, todo pedido que tenga, tiene que salir envuelto en gratitud. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Y cuando todo nos sale envuelto en gratitud, entonces yo estoy haciendo un culto extraño, porque me estoy dando culto, rindiendo culto a mí mismo. Estoy considerando que yo merezco, y para mí, y por mí. Y volvamos a la cuestión esa de la muerte, porque eh, justo, justo ayer, ayer de noche una amiga una amiga en Twitter, de repente publicó, alguien que está viviendo unos conflictos matrimoniales espantosos, que son, son puro orgullo y vanidad de ambos lados, y y yo encuentro en muy pocas ocasiones para meter cuchara, eh, y de repente, ella está así de ocupada en pelearse con su marido, y, y contarnos en Twitter cuánto se pelea con su marido, y cuán malo es él, porque no se quiebra antes que ella, y todo ese tipo de cosas, y de repente, puso un tweet completamente distinto. De repente puso un tweet que decía, ¡Ay! Qué trágico que es a veces todo y cuánto no estamos preparados. Me acaba de llamar X para decirme que se murió Y, se murió tal persona. Y caramba, ayer estuve con ella y, y tiene dos hijos grandes, con uno de ellos estamos preparando un matrimonio y se murió. Es desconsolador ver cuán de repente la gente se va. Y entonces le cambió el tono, después no le di más cosas de ella, pero supongo que el tono de las peleas que estaba viviendo en su hogar se debe haber modificado en ese momento. porque Cuando, cuando ves la muerte, es parecido a cuando ves el, el, el momento en que te quedas lisiado, no pero la muerte es muchísimo más terminal, es muchísimo más trágico, es completamente fatal. Estaba hablando con él y ahora no porque se murió. Y ya no, no va a volver a pasar en las formas de este mundo que yo esté hablando con él. Porque se murió. Y cuando ves eso, o oyes eso, o piensas eso, que para eso te lo estoy diciendo, entonces entonces lo que ocurre es que te das cuenta de que todo eso de quiero para mí, y, quiero, y, y muestro mi patrimonio, y quiero crecer en esto, y quiero caerles bien, y quiero hacer lo que dicen que hay que hacer Para ser considerado así y Y quiero ser recordado de este modo y que... Todo eso es vanidad a vanidades Tú, así como viniste al mundo, te vas a ir del mundo Y, y vas a seguir, y vas a seguir siendo tú Aparte, un, tú con una forma completamente distinta Pero todo, pues, no, todo eso por lo que luchaste, la pensión, los ahorros y... Eso no va a quedar nada ¿no? eso... Y, y los que vienen atrás tuyo, ellos también tienen que hacer su propia carrera en los hechos. Así que así que tampoco, no lo hiciste para ellos. Lo hiciste porque te enseñaron a rendirte culto a vos mismo. A verte, a verte importante, o, o a verte humilde, que es lo mismo. Digo, ¿no? eh, todo aquello en lo que te empeñaste por, por cómo te van a ver, o por cómo te van a tratar, o por cómo te van a recordar. Caramba, en general, estabas haciendo abogadarada, estabas rindiendo un culto extraño, estabas haciendo idolatría. Todo lo que acabo de decir, los ejemplos que acabo de nombrar para decir que en ellos estabas haciendo idolatría, son lo opuesto de el modo en que solemos trabajar y buscar juntos, metáforas por todos lados para conectar lo divino que hay en mí con lo divino en que soy para imitar las cualidades del creador cuando yo imito las cualidades del creador cada día al mejor modo que me sale eh, no estoy haciendo lo que la mayor parte de la sociedad espera de mí no forzosamente en general alrededor eh, me van a ver un modelo a seguir no forzosamente eso me va a ser acompañado de que tenga un gran éxito en este mundo, y da igual, porque yo no estoy ocupado en un culto a mí, sino que estoy ocupado en un culto al Creador, que tampoco es un culto, estoy ocupado en mi conexión, en mi tzelem, en, en mi impronta divina, hablamos mucho de eso en esa y estamos hablando mucho de eso, especialmente en Sanar el Alma, que, que se sigue escribiendo. Abogazará. Eh, Abogazará. Cuando yo entiendo que antes que hacer Abogazará, debo dejarme matar antes que arrodillarme ante un ídolo. Después, también en el lado normativo, en el lado elágico, nuestros sabios explican bajo qué circunstancia, qué y cómo y cuándo. No es que siempre hay que dejarse matar por cualquier cosa. Nosotros no nos dedicamos básicamente a dejarnos matar, pero sí nos dedicamos a tener conciencia de los límites, conciencia de lo que nos da forma. Conciencia de que rendirme culto a mí mismo, rendir culto a los idolátricos me quita vida. Y en esos casos a veces resulta que el hecho de que me estén amenazando con matarme ya me está dando vida especial. En fin. Tres expresiones. Tres cosas que te quitan vida más que si viniera alguien y te matara. Derramamiento de sangres que es también el robo de patrimonio, el robo en general, también se llama derramamiento de sangre, y avergonzar al otro en público, también se llama derramamiento de sangre. Revelación de desnudeces, toda aproximación a la aproximación a la aproximación, a una relación sexual prohibida por la Torá, una conexión que no debe ser hecha, o a una relación sexual no consentida, primero, deja que te maten antes de profanar eso. Y por último, todo culto idolátrico que de alguna manera te aleja del Creador, te desconecta del Creador, te desconecta de la sacralidad, te desconecta del orden de la existencia y de la creación toda, eso en realidad ya te está matando. Y es tan grave que si te quieren forzar a hacerlo, de vuelta, bajo determinadas circunstancias, sin pluralidad ahí con sentido común, antes, es antes mejor es morir. Llevo mucho rato hablando, pero quiero terminar contándoles algo, esto va en desmedro de que me lleguen a escuchar realmente la mayoría de los que después lo vean en YouTube, porque en general no llegan a una hora de corrido, pero por en honor de ustedes que están ahora aquí, eh, venga esto, estuve viviendo una experiencia muy interesante con el proyecto de libro Sanar el alma, eh, Escribir un libro, eh, o escribir un cuento, o escribir un poema, es, es siempre una experiencia una experiencia de corte místico, de corte espiritual, en sí misma. Porque escribir es como recibir una idea que viene y te invita a que seas tú quien la escriba. y y se te muestra, se exhibe para ti. Busca que te enamores de ella. Y entonces empiezas a danzar con esa idea. Así lo vivo yo en general. Y empiezas a escribir. Y empiezas a escribir desde la inspiración de esas primeras visiones que tuviste. Yo me acuerdo a los 15, 20 años. Yo nunca salía. Sin un bloque y una lapicera en el bolsillo de la camisa, porque solía pasarme que de pronto, sobre un poste en la calle, veía como si fuera un poema escrito en letras de luz, y, y tenía que sacar una libreta y escribirlo. Y ahora sigue siendo más o menos igual el modo en que me pasa Baruch Hashem, claro, al estar escribiendo ensayo teoría, reflexión, pasa más que hay un dibujo de conceptos que se relacionan entre ellos y a partir de ahí tengo que sentarme a trabajar, entonces la evaluación que hago a priori de cuánto tiempo me va a llevar es, es medio como tirar monedas al aire, en, en el caso de este libro cada reflexión que voy compartiendo me va abriendo ramales entre los que tienen que elegir y que me manden a estudiar otras cosas y a ordenar otras ideas que inciden en la continuación del libro también, de modo que me está llevando mucho más tiempo que los libros anteriores y probablemente sea un tanto más largo también bueno, eso ya ha pasado cada uno me ha salido más largo que el anterior y no es una estrategia, me ha pasado así barujas llama cada vez me regala seguir sofisticando eso que estoy haciendo así que con ayuda de Shem, sigo trabajando en sanar el alma. Sigue sí, estando en los links que ustedes ya conocen, que están por acá por todos lados, para quien aún no se haya asegurado su propio ejemplar y para quien todavía quiera ser su protector, eso me da me da nafta, <ríe> me da nafta para poder estar sentado acá escribiendo. Eh, así que esa era reflexión final, apenas quería contarles de, de mi danza con ese libro que, que se está haciendo escribir por mí y, y a mí me produce gran deleite que se haga escribir por mí, pero en medio de esa danza me está mandando a estudiar muchísimas cosas y me está pas, mandando a repensar muchas cosas, que todo eso solamente es en beneficio de, de la calidad del libro y de la aplicabilidad que tenga una vez que esté en vuestras manos, que, que en definitiva ese es el deseo que me mueve a escribir. Amigos queridos, los que estáis presentes y los que vais a ver esto después, qué gusto, ya está, es una exageración, 100 minutos, más o menos. De modo que yo primero agradezco a todos los que estáis acá, de los que estuvieron una parte del rato. Eh, voy a tratar de programarme mentalmente para hacer de estas cosas mucho, pero también mucho más cortos. Hoy es como una fiesta de retorno. Gracias. Eh, Aide o, o alguien más de los presentes, quien quiera comentar algo, anunciar algo, rectificar algo, whatever, por favor, estamos en casa. Es lindo esto. Aide, ¿quieres decirnos tú algo? ¿O la Biblia, sí, damos la palabra a Alex, que quiere hablar, levantó aquí manita, adelante Alex. Qué gusto. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal a todos? Mucho gusto. Este Estaba escuchando casi desde el principio y empezamos hablando un poco acerca de, de cómo mirábamos nosotros a las personas que están sufriendo. Y un poco también entendí la idea de que las personas pueden llegarse a deprimir tanto, estar muy solas, que pueden llegar a sentir la necesidad de morirse. Y después estuvimos viendo toda esta alaja que nos compartió que wow impresionante todo. Me gustaría saber cuál es el punto de vista. O sea, una persona en una soledad, enfermo y etcétera, se puede llegar a deprimir mucho hasta llegar a sentir la necesidad de morir, ¿no? Entonces eh, quería ver yo cómo se ve desde el área espiritual, alguien que, que toma su propia vida, o sea, termina dando, cediendo en una depresión total. O sea, me llama poderosamente la atención eso. Bueno, eso es, es, eso es fácil, digo, es, es el caso más extremo de la prohibición de derramamiento de sangre que, que hemos visto. Digo, tú no te viste a ti mismo este cuerpo, así que no, no, no tienes potestado sobre quitártelo, decidir abandonarlo por ti mismo, cosas así, eh, algo así, el suicidio no es la respuesta. Hay hay, hay algunas es, hay, hay otro lado interesante de la cosa, y es no cuando se trata de una enfermedad que, que, hace, que pone a la persona cerca de la agonía, sino cuando hablamos de la vergüenza. Eh, la vergüenza es un caso muy peculiar, los los, los sabios en el Talmud, y, y, en, y en muchos contextos, hablan acerca de del caso específico del tipo que se suicida por no ser capaz de soportar la vergüenza. Eh, porque se destapa de repente un aspecto públicamente, un aspecto de su vida, que lo haría pasar de ser eh, un hombre muy honorable, y muy admirado a ser visto como la última basura. este Ese es el caso de, del suicidio que comentamos hace uno o dos meses, eh, tan resonado aquí en Israel, del escritor Jaim Balder, eh, y, y, y tantos otros casos. En esos casos, ese es el caso del rey Saúl, del rey Saúl, que, que se suicidó en batalla, eh, Igual lo iban a matar los los, los, los, los filisteos, eh, pero él se mató a sí mismo para no caer en manos de ellos. Y en ese caso hay, hay algunas posiciones entre los sabios que, que lo justifican. Pero es eh, altamente excepcional y, y a mí me parece que, que es de completo sentido común. Eh, espero haberte respondido. Gracias. ¿Quién más quiere Excelente, comentarán? muchas gracias. A ti. ¿Quién más quiere comentarnos algo por acá? Bueno, entonces les, les dejo como último último tip del live antes de volver a sentarme en, en el libro que compartimos. Les dejo como último tip que, que estamos preparando el otro canal. El canal que va a incluir una membresía. Eh, sobre todo para quien sea capaz de cubrirla eh, y, y se va a llamar el templo de pasos y, y capaz que ahí ve tú, tú tomas lugar y cuentas mucho más ordenadamente que yo que, que es hay algo de lo que estamos preparando para ahí y, y después nos vamos de acá por un rato hola hola, parece? hola me parece hola. bien Hola, hola chicas y chicos, muchas gracias por estar acá en el canal público del Rap Daniel Hinnerman. Y bueno, les voy a decir como un resumen de lo que me acuerdo. <ríe> Primero, tenemos los libros del Rap Daniel, que vamos en el número 7, el último que hizo sobre las preguntas. Ya lo tiene impreso también, ¿verdad? Rap. Y. Los primeros ejemplares. Sí, y está en Gangroad, el. Pueden adquirirlos en virtual y en Amazon. El link a Amazon está también adentro de Gumroad. Si se... Les voy a poner acá el link. Perdón que me dieron un ataque pero bueno. A ver, primero. Los libros están en Gumroad. Ahí también está el link de Amazon, por si lo quieren impreso. Son siete, están preciosos, mi favorito el rap sabe que es el de Isabel, <ríe> o sea, todos son lindos, rap, todos son lindos, pero mi favorito es Isabel, y al parecer sanar el alma va a estar intenso, ¿no? Para las chicas les súper recomiendo el libro de las Siete Mujeres Profetas, así como que todos nos, nos vamos a identificar con ellas, y es genial. Y a los chicos que quieren conocer a las mujeres, lean por favor Siete Mujeres Profetas, <ríe> para que sepan lo que somos una bendición y luego tenemos que tenemos el canal público tenemos el grupo obviamente que se genera el canal y una biblioteca la biblioteca del templo de pasos está genial cuente algo de la biblioteca La bueno, estamos, biblioteca estamos probando las, las, las potencialidades que tiene telegram es más vamos a empezar a trabajar con algunos bots que proveen contenido también este y como el canal de, los canales de Telegram permiten subir archivos de cualquier tamaño y que cuando alguien entra a un canal ve también todo lo que ya fue subido antes y demás entonces creamos un canal que la personalidad del canal tiene que ver con lo que en Facebook tenemos que es, que es el grupo de evidencia o la página interacciones que viví hoy o algo así eh, un lugar en el que poner o, o la biblioteca que tenemos de archivos también en Evidencia y también en el Grupo Comunidad de Torá. Me pareció mucho más amable hacerlo en lo sucesivo en este canal de Telegram, un lugar al que subo los libros que me parece fundamental que leamos, o que es importante leer, que son contextuales, que no son Torá. Eh, también a veces libros que sí son Torá, pero sobre todo eh, los libros que son contextuales a lo que estamos estudiando, y eventualmente, como en el caso de esta obra de teatro que les convidé ayer ahí, también materiales en video o, o en otros medios que, que valga la pena compartir y que nos ayudan a, a, a entender mejor, nos dan el contexto eh, de referentes necesarios para entender lo que lo que sí estamos estudiando, y de paso genera otro, otro vínculo más, porque en general lo que les convido ahí formato de libros. Son libros que personalmente he leído y que a partir de eso me parecen importantes. Y si pongo allí un video de alguien más, es un video que también he visto y me lo he marcado como importante para guardar. Este, así que, bueno, es como, es como venir a casa y, y en un momento pararte y ojear los volúmenes que hay en mis bibliotecas dispersas por ahí, en la terraza y en el depósito atrás. Eh, solo que dentro de un canal de Telegram abierto para todos que está acompañado también de un grupo yo quería acompañarlo del mismo grupo pero en Telegram eso no se puede hacer a cada canal le puedes asociar un grupo específico necesitamos dos grupos para comentar el, el de este canal y el de ese canal el grupo se llama Sala de Lectura, claro está es donde nos sentamos a leer lo que encontramos en la biblioteca y entonces nos comentamos entre nosotros este, y, y está ahí y entonces vamos a crear estamos creando, en realidad ya está creado pero todavía hay que vestirlo de mucho un canal especial que es donde sí, va a haber una membresía que va a incluir básicamente todas las otras cosas eh, que hacemos eh, quien esté en esa membresía y esté en ese canal va a recibir automáticamente todo el libro nuevo que sacamos y va a estar invitado de modo automático a todo el nuevo curso, todo el nuevo taller, sea que lo hacemos gratis, sea que lo cobramos. Y lo que vamos a intentar generar ahí, por encima de eso, es realmente un estar todo el tiempo. Es un eh, tener eh, encuentros en los que conversamos, encuentros en los que podemos exponer lo que nos pasa. O sea, estoy diciendo encuentros en los que ustedes se animan a abrir el micrófono y hablar. Este, y, y desde allí van a poder surgir también En la medida en que sea necesario Encuentros más pequeños Con alguno de ustedes que tiene consultas puntuales Que puedo ayudar a despejar de uno u otro modo Etcétera Y vamos y ahí van a pasar otras cosas también Porque recién estaba hablando de No el culto a mí eh, No el culto de la persona a sí mismo eh, Y yo, Daniel Guinerman eh, no creo ser ninguna cúspide de nada y y si sí creo en lo que enseña el Val Shinto de de que un rab un rebe un líder, un mentor un, un lo que sea un maestro tiene que ser como una candela encendida que enciende otras candelas eh, sin sin sentir celo de que, caramba, entonces esas candelas alumbren y entonces mi luz, Dios no lo quiera, se puede ver menos, eh, sino todo lo contrario, la vocación de quien imparte lo que siente como luz ha de ser que la luz se siga expandiendo. De modo que de uno u otro modo va a ocurrir que en el Templo de Pasos, con ayuda de Hashem, eh, va a haber eh, más actividades que las que consisten en yo hablando. Este, a veces eh, vamos, a, vamos a tener a otros de ustedes, como a mi amiga Aide y mi amiga Silvia, por ejemplo, que seguramente no se van a resistir a compartir en el Templo de Pasos de las cosas bellísimas que, que saben hacer y, y tan bien. Que este encuentro ya está muy largo y sería una pena entrar en ese tema ahora, porque quienes vean esto en YouTube no van a llegar ni en broma seguramente pero en otro encuentro eh, voy a proponer que, que lo hagamos al estilo de entrevista en la que yo las entrevisto a ustedes dos este, y ustedes cuentan de, de la experiencia de las cosas fascinantes que están haciendo este, y, y que creo que son importantes también para todos los que ahora se pasan una hora y media aquí eh, ha de ser muy importante que conozcan de lo que ustedes hacen también. Y lo mismo para quien tenga propuestas que realizar en el Templo de Pasos. Ya lo vamos a anunciar. ¿Algo más que agregar? <risa> Antes de que yo me vaya a conseguir... Perdón. Bueno, muchas gracias, Rad. Y entonces, explicó el tema de la biblioteca... Eh, explicó el tema del canal nuevo, que es la membresía, que se llama Templo de Pasos, que de ya les aviso, este la membresía va a estar en 32 dólares el acceso mensual y es genial porque 32, eh, 32 es LEP, que es corazón, y bueno está muy padre y tenemos el tema de los protectores para los que no saben de cuál tema un protector se considera protector cuando hace un aporte voluntario de 50 dólares para ser el protector de uno de los libros del Rap Daniel. En este caso, el que está escribiendo ahora es el de sanar el alma. ¿Qué te, ¿En qué te conviene ser protector? Te conviene ser protector porque cuando tú eres protector del libro es como que adquieres acciones del libro, en el sentido espiritual obviamente, en el sentido de que puedes a, pedir dentro de la protección. Eh, mérito para, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunas chicas preciosas que siempre están acompañándonos en todos los libros. Mi amiga Frida, lo voy a decir, ahí está. Besitos, Frida. Entonces, los protectores ponen, por ejemplo, Frida pone para mérito de mi hijo René, tal cosa, ¿no? Que ahorita últimamente anda con el tema de que consiga esposa para bien y todo esto y su hijo tiene 11 años, o sea, 11 años, o sea, que va bien, Frida va bien, <ríe> se está anticipando, como debe de ser, entonces, pone pone esto, ¿no?, para mérito de, y tú puedes hacerlo también, entonces, esto es eh, ser protector, también puedes adquirir los libros a precio de preventa, en Gumrock, ahí le picas sí, y ahí dice preventa, y los nuevos libros que también están, ¿no?, bueno, los libros que ya están anteriores, Así que tenemos los libros, tenemos el canal, tenemos el público, tenemos la biblioteca, y también, voy a decir ya ni modo, lo, las pinturas. Raúl dice, ay no, tanto trabajo. Las pinturas, las meditaciones plásticas, como le llama? Las meditaciones plásticas han visto en alguna de sus, de sus plataformas que hacen pinturas, ¿no? Entonces, estas ya las va a poner en, en fotos profesionales, y las vamos a publicar para el que quiera tener alguna de estas. También la vamos a poner en, en Gambro. Así que. Y todos es los. ¿Por qué? Todo es esparcir luz. Todo es esparcir luz. Y algo que no ha querido hacer el rap. Pero ya le dije. Que le pongan en este canal. Ahí arriba. El link de la sed acá Pero es como que lo voy a poner yo. <ríe> porque no me hace caso. Poner el link de la sed acá Ahí. Porque sabemos todos que. El, la labor que el RAP hace pues depende mucho de todo lo que nosotros aportamos a, en ese sentido no y al final de cuentas como le digo siempre, muchas gracias por permitirnos en recibirnos la sed acá, porque hay que saber en dónde poner la siembra, no dónde poner en qué buena tierra y casi casi que debemos dar las gracias nosotros, así que eso es todo, muchas gracias a todos los que están acá y nos vemos Gracias. Gracias a todos amigos y amigas por aquí. Qué gusto, qué gusto hacer esto. Con ayuda de la mañana, desde adentro de, del libro, donde encuentre que estoy entrando en algo que, que tiene sentido venir a contarlo, voy a intentar hacerlo en un video mucho más corto y también avisando antes para que quien esté y quiera y pueda se nos pueda unir y si no igual va a quedar aquí para todos. Y seguimos adelante. Los espero en los comentarios, eh, con, con ideas, con propuestas, con preguntas, con lo que sea. Yo despacito, como ven, estoy volviendo a la actividad. Eh, tengo muchísimos comentarios pendientes, mensajes privados pendientes aquí y en todo el resto de las plataformas. Despacito me voy poniendo al día eh, este, y seguimos adelante con ayuda de June. Gracias, gracias por estar aquí conmigo. Shalom, shalom. ¿Nos vamos? Chaucito. Vibraja con todos.